Vale, vamos a ver Intentaré resumirlo Porque cuando no hay tantas actividades Pues me alargo y puedo estar una hora hablando O sea, no os preocupéis que no voy a estar hablando La idea es que empezamos un nuevo año El año no empieza ni en tu cumpleaños Que podría empezar para ti, pero no para los demás Ni tampoco el primero de enero El primero de enero es una invención, bueno, social Perdón. Yo decía, ¿cómo se ha puesto la música? Vale. Estaba oyendo música y no sabía de dónde salía. Bueno, pues eh, el primero de enero en realidad no, sé si el, no, no, no es nada, es una fecha inventada que sirve pues, para, bueno, burocráficamente que todo funcione. Esto me parece muy bien. Pero energéticamente el año empieza cuando el sol entra en Aries. Lo que llamamos nosotros primavera, el equinoccio de primavera el 21-22 de, de marzo lógicamente ya estamos ahí dentro o sea, es muy difícil hacer la meditación justo en el día que toca pero bueno, mientras estemos dentro de Aries, ya es eso entonces, la energía, eh, perdón el, el año natural que empieza en marzo tiene 12 meses, 12 signos por los que va pasando el sol y nos va dando bueno, mejor dicho, nos va activando la energía de esos signos porque, algunos ya lo sabéis, pero la mayoría no todos tenemos los 12 signos dentro no es que están ahí fuera, en nuestro interior, en nuestra psicología, tenemos los 12 signos con todas las cualidades de los signos solo que tenemos algunos activos ya desde nacimiento cuando dicen, por ejemplo, que yo soy acuario, significa que yo tengo el sol en acuario Cuando nací, el sol estaba en el signo de acuario Y entonces, una parte de mí, mi manera de pensar, es acuariana Vale, y entonces, por ejemplo, yo en Aries, en el signo de Aries, en mi carta natal no tengo nada Pero eso no significa que no tenga Aries, tengo Aries Lo que no tengo ningún planeta ahí que lo active Cada año, en la primavera, para todos nosotros Aries se activa. De hecho, de ahí vienen las alergias primaverales, en parte negativa, en parte positiva, los arranques de vamos a hacer algo. Eso que se hace de desea el primero del año, el, primer, el día primero del año. ¿no? De vamos a desear lo que vamos a hacer este año, que nunca suele funcionar o casi nunca. Y es porque no lo hacemos en el momento adecuado. En el momento adecuado es Aries. ¿vale? O sea, vamos a activar dentro de nosotros Aries. Simplemente os explico de que antes, o sea, todos los signos son correctos, son necesarios y de hecho los 12, por eso se van repitiendo cada año para irlos activando y aprender a ser cada vez más maestros ascendidos <ríe> para poner una palabra, ¿vale? Vamos a, a crecer espiritualmente si usamos los 12 signos Si algunos los rechazamos, tarde o temprano tendremos que cogerlos a la fuerza a base de experiencias negativas que nos van a ir pasando por lo tanto, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vais a, vamos a activar? La energía de inicio. En Aries se inicia, y para iniciar algo, todos sabéis, si habéis empezado lo que sea, un curso, un negocio, una pareja, se necesita mucha energía, ¿verdad? Necesitas mucha energía para hacer eso. Eso es lo que te da Aries. Aries es, voy a empezar algo porque a mí me da la gana que conste a ti, ¿eh? me <risa> hablo de mí pero quiero decir, es lo que tú decides, no lo que decide otro, si lo haces porque lo decide otro, eso ya no es Aries, y por lo tanto ya no te va a funcionar, tiene que ser lo que tú decidas, entonces yo os voy a dar en la meditación un ratito muy, muy corto para que puedas pensar qué es lo que me gustaría empezar, a lo mejor te gusta empezar una nueva relación, un nuevo curso, o una nueva ganas de mejorarme a mí mismo, yo qué sé, lo que se os ocurra, puede ser algo muy material, muy espiritual, da igual, aries te va a dar la energía para echar adelante eso, que luego tendrás que seguir haciendo, ¿eh? no lo hace por ti, te hace que empieces, por lo tanto, es bueno activar el aries de manera consciente, y eso lo vamos a hacer mediante una pequeña visualización, primero os relajaré tanto como podamos, para que le quedes ahí medio, medio tonto, como digo yo, eh, y siguiendo mis instrucciones, es relajación dirigida, voy a ser yo que os vaya diciendo ahora imagínate esto, imagínate lo otro, así es mucho más fácil. Si alguno de vosotros nunca ha meditado, no os preocupéis. La que yo os, eh, os haré, la que os dirigiré, es suficientemente fácil como para que cualquiera pueda hacerlo y evidentemente quien tiene más práctica, profundizará más en la meditación. Pero da igual, lo suficiente para todos ya la tendréis. Seguid mis instrucciones, voy a ir diciendo... Música de fondo que ayuda a relajar. Y luego, cuando ya estáis relajados, os voy a dar una pequeña visualización. Imagínate esto, lo otro de más allá, que activar actuarios. Y luego saldremos. ¿Alguna pregunta o curiosidad que tengáis que queráis? Vale. Claro. No os va a pasar nada, ¿vale? mucho <risa> dormir. <risa> eso sí, eso es lo peor que puede pasar: que te duermas. Si estás muy cansado. Pero puede ser si alguien oye que el Miguel de al lado ronca que le doy un golpecito, más que nada para que no despierte a los demás. ¿Tienes que estar en una postura? No? Ah, sí, perdón. No, no hace falta. Vale. No, simplemente sí pedimos que no estéis con los brazos cruzados, como no, porque, también han dicho para, ellos, para, ¿vale? pues, uno, Simplemente para los para pies en el suelo, eso, las manos apoyadas, así, para, así para, sí, para. ya pero, está. Pero, así pero, no se recomienda porque se te cansarán los brazos, pero se puede, bueno, como queráis. Postura cómoda, que pongáis cómodos y simplemente ir escuchando. Mejor que paremos la luz. Eh... Sí, eh, si no te importa, apagad esta luz de aquí. Será más cómodo y si queréis estar también. No, no importa. Insisto, el roncar está prohibido. ¡Guau! Eh. Ahora sí que no. hombres son de la gente. Vale. En primer lugar... Busca una postura cómoda, en la que te encuentres a gusto y ahora cierra tus ojos relaja tus párpados Relájalos profundamente Toma ahora una respiración profunda y lenta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 cada vez Bien.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 3, 2, 1. Proyéctate mentalmente a tu lugar ideal de descanso hasta que escuches mi voz de nuevo. Relájate bien.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 Concéntrate ahora en tu cuerpo físico. Observa tu cuerpo. Fíjate la sensación de tus pies apoyados en el suelo. Puedes notar tu respiración como va entrando el aire en tus pulmones suavemente. Como exhalas el aire. Puedes sentir algunas partes de tu cuerpo muy relajadas, quizás alguna otra con algo de tensión, sientes tu cuerpo, pero te das cuenta de que tú estás observando tu cuerpo, porque tú no eres tu cuerpo, tú tienes un cuerpo físico, pero tú no eres el cuerpo físico. Tú eres algo más. Eres quien lo observa. Eres el observador, el alma. Sube tu conciencia y concéntrate en tu plexo solar. Concéntrate en tus emociones, fíjate qué sientes, puede que te sientas triste o alegre o movido, pero fíjate que tus emociones van cambiando cada día unas cuantas veces. Tu estado de ánimo varía según circunstancias, momentos, pensamientos. Tus emociones varían constantemente. En cambio tú, sigues siendo tú. Tu conciencia es inalterable. Porque tú tienes emociones, pero no eres las emociones. Tú eres quien observa las emociones. El observador. El alma. Sube tu conciencia hasta tu, tu cerebro. Concéntrate en tus pensamientos. Te das cuenta de que tienes pensamientos constantemente. Una parte de ti me está escuchando, otra parte está pensando en cualquier cosa diferente. Y otra parte más está discutiendo consigo misma. La mente constantemente fluye con sus pensamientos. Cada día tienes miles de pensamientos, de manera automática, pero te, si te fijas, tu conciencia sigue siempre siendo tú mismo, porque tú no eres el pensamiento, tú tienes pensamientos, pero tú eres quien los observa, el observador, el alma. Imagínate ahora, por encima de tu cabeza, un sol blanco, radiante, muy brillante. Es la imagen de tu alma, de tu verdadero yo, del observador, de quien tú eres, tu esencia. Sube tu conciencia ahora hasta esta esfera de luz entra dentro de esta bola de luz blanca brillante todo lo que te envuelve se vuelve blanco, brillante, luminoso sientes la luz permeándote ahora tú eres luz tú eres el alma de manera consciente siente esta sensación de luz de paz de bienestar. Siéntelo. Desde este punto tan elevado de conciencia, vamos a activar en nosotros la energía de Aries. A partir de ahora voy a hablar en primera persona para que te imagines que eres tú quien está hablándose a sí mismo. Me doy cuenta de que estoy dormido. He estado durmiendo y soñando que me despertaba, pero sigo dormido. Tengo los ojos cerrados y a mi alrededor todo está oscuro. He dejado atrás los sueños. Ya no sueño, soy consciente de que estoy dormido. Pero en mí empieza a moverse una energía que quiere despertar. Siento esa inquietud. Ya no quiero estar dormido. Quiero despertar. Y esta decisión hace que pueda abrir los ojos y darme cuenta de que estoy envuelto en una penumbra. Me encuentro en un paisaje todavía de noche, en el que empieza a clarear el día. Poco a poco puedo empezar a ver las formas de los árboles, de la naturaleza que me envuelve. Sigo aletargado, muy relajado, empiezo a recordar partes de mi sueño y recuerdo haber soñado que despertaba espiritualmente desperté en diciembre con la energía de Capricornio decidiendo subir la escalera de la evolución pero todavía no tenía las fuerzas necesarias para ponerlo en práctica lo recuerdo y ahora ...tengo la sensación de que algo se mueve profundamente en mí... ...y en este semisueño... ...del que estoy despertando... ...empiezo a notar en mi... ...base de la columna... ...una energía... ...roja... ...cálida... ...intensa... ...que viene de la madre tierra... ...a través de las plantas de los pies... Sube una energía roja intensa, caliente, que me va caldeando los músculos de los pies, las piernas, pantorrillas, los muslos. Se, se concentra en el, en el centro, base, justo donde estoy sentado y se forma una bola de energía roja, intensa. Me siento conectado con la tierra, con Gaia, con la madre Gaia. Y ella está despertándose dentro de mí. Yo estoy despertando con ella. Cada vez me siento con más energía. De hecho, esta energía roja está subiendo por todo mi cuerpo. Lo siento. Cada vez más despierto, estoy viendo a mi alrededor como está saliendo el sol por el horizonte, y tiñe de rojo anaranjado todo el paisaje. Empiezo a sentir ese calor del sol en mi cuerpo. Siento su calidez, su calor, su energía. Mi sangre circula profundamente, equilibradamente por todos mis órganos. En todo mi cuerpo el calor de este sol naciente está haciendo que todas mis células se equilibren, se energeticen y se pongan a las órdenes de mi mente para que yo pueda decidir qué quiero hacer en este nuevo ciclo que empieza. Ahora sé que soy capaz de hacer lo que desee. Me podrá costar más o menos, pero puedo conseguirlo, porque mi voluntad está activa. Mi aries está ahora en mis manos saliendo a través de mi aura esperando mis órdenes para poderse en práctica ahora voy a reflexionar sobre qué es lo que a mí entender es lo más importante que quiero hacer empezar continuar en esta nueva etapa en este nuevo año reflexiono, durante unos momentos sobre qué quiero hacer ahora. Sé que puedo elegir en mi vida qué quiero hacer, tengo la energía suficiente para poderlo hacer y la inteligencia suficiente para decidir, si me doy cuenta de que me he equivocado, cambiar, dejar eso que estaba haciendo hasta ese momento y emprender un nuevo rumbo, tengo libre albedrío, puedo hacer lo que sienta que debo hacer, sin coacciones, sin hacer caso de nadie solo porque lo diga la otra persona. Y así empiezo a avanzar con fuerza, con energía, con decisión, en este camino ascendente hacia la luz. Y así será. Y con esta sensación de paz, de bienestar, de decisión consciente,